esta colchita es de rose, yo elegí en tonos naranjas, amarillitos y pues cosas medias cafecitas para la decoración de mi sala, voy a comenzar colocando esta colchita, me gusta tenerla siempre en esta esquinita para cuando nos sentamos a ver películas o algo pues aquí la ponemos, a veces ayuda a que se ensucie menos la sala o a dependiendo, ya viene frío así que yo creo que ya la vamos a usar para cobijarnos estos cojines los encargué en Shane, me costaron 3 dólares cada funda, es solo la funda, el cojín yo ya lo tenía. Y pues estos son de 45 centímetros, esto lo voy a estar colocando aquí en esta parte de atrás y este otro lo voy a estar colocando acá. Estos son de 25 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho. 3 dólares y esto lo voy a estar colocando aquí en este ladito aquí así este otro, aquí así lo vamos bien para que quede bien bonito Un poquito más para acá. y listo. Esta coronita la encontré en el Night Night, chicas, a 99 centavos. Esta la voy a estar colocando aquí. Porque no encontré ningún cuadro que me gustara, chicas. Así que la voy a estar colocando ahí en esa parte. Voy a estar colocando esta charolita, que es como de acero. Esta la conseguí a 99 centavos en Dollar Tree. Este floreador yo lo elaboré, chicas, no soy muy buena para las manualidades, pero pues le hicimos el intento. Conseguí cosas en Dollar Tree, lo que fue los piedritas, el jarrón y las flores son de jean. En verdad me encanta la calidad de jean. Que tiene para lo que es flores, las telas de la ropa y los cojines. Así que pues se las mega recomiendo. Si te gusta alguna plantita artificial de Shen, super recomendada. Esta la voy a estar colocando aquí, de este lado así. Y dejando acomodo ah, de la florecita que se ve ahí, ¿no? sí. Esta velita también. Yo utilizo, saben, los de uh, los, los, estos dispensadores de Airbnb para aromatizar la casa y el difusor de cera y el de aceite. Así que, pues, velitas no me gusta casi usar porque tengo unos enanos súper tremendos y me da pendiente. Así que voy a usar esta de pilita, solo como para darle un toquecito de calor hacia el, de, a la decoración. Esta la conseguí a 99 centavos en Dollar Tree, ya traía su pilita y todo. Y voy a poner también este búho, que pues son muy de temporada de otoño, bien, me encantó. También a 99 centavos en Dollar Tree. Este lo voy a colocar aquí enfrente. Y listo, ya tenemos nuestra charolita para la mesita de centro. Esta hojita, chicas, que yo ya le puse los chocolatitos, es color naranja, como doradita. Le puse esto porque vienen muchas visitas próximamente. Pensaba ponerla aquí, pero ya veo que está bastante llenito y se ve bonito. Así que la voy a colocar, ¿sí? la voy a colocar de este lado, en la tele. Y pues aquí tengo los controles, ya los tenemos por Así que aquí, para las visitas, vamos a tener nuestros snap, nuestros chocolatitos o para cuando nosotros veamos películas pues aquí van a estar, tengo unos busgos, que es bueno, en sí solo le enano es un busgo y yo así que es casi casi nos los vamos a acabar nosotros así que pues, aquí voy a dejar la hojita con los chocolatitos, me gasté fueron 99 centavos de cada paquetito de chocolates, 36 piezas y 99 centavos de la hojita. Así que como unos 3 dólares con tuiteches nos gastamos en este decoracioncita. Y ahora vamos a colocar, este lo encontré a 3.99 en Narinai. Y este lo armé yo también de 3 dólares, las piedritas, la, lo que es el cristalito, el jarrito y la suculenta la voy a colocar aquí de este lado, aquí el farolito. Y pues es toda la decoración que voy a colocar aquí en esta mesita. Y pues así quedó este lado, chicas, el de la entrada, el farolito, esa decoración. Este fue el color de cortinas que decidí poner.